de tener una nueva constitución y que allí podamos participar y decir ¿qué diríamos en salud? ¿qué sería un constitucionalismo intercultural en salud? ¿qué piensan ustedes que podría estar en esos elementos? ¿qué elementos tendrían que estar allí? bueno yo de mi parte diría que principalmente que no solamente sea el derecho a la protección a la salud sino que la constitución incorpore toda persona tiene derecho a la salud porque el derecho a la salud es más amplio. No se restringe solamente a los servicios y a los medicamentos. El, el derecho a la salud es un derecho humano fundamental que implica el ejercicio de otros derechos humanos. ¿no? Entonces, ese sería como el principal. Y pensando en lo intercultural, ¿qué dirían ustedes? Pluralismo médico, ¿no? Que se incorporen otras formas de atención, otros saberes. ¿no? Y que estas personas también, porque necesitan ¿no? estos agentes una crítica y ahí tendríamos que dar un debate pero necesitan también si entran en la lista en, ese, en esa nómina del sistema de salud pública ¿cuál serían sus salarios? No? ¿cómo sería su remuneración? eso hay que pensar, en estos diseños institucionales de un constitucionalismo intercultural tendría que pensarse en este tipo de cosas ¿no? una participación real de la gente de las comunidades ¿no? no solamente al inicio o hacer una consulta como una mera formalidad sino a lo largo de acompañar el proceso. ¿no? ¿Qué otro? Una, una inclusión en la, en la ley de salud, un apartado específico sobre la cuestión de salud intercultural. De indígenas, ¿no? indígenas Así es. afrodescendientes, ah, sí. migrantes. Así es. encuentran ¿no? Un reconocimiento, pero que haciendo, ¿no? tradicional, no solamente como una especie de ay, tuerías o alguna cosa allí que hoy amanecí, hoy bueno, tuve esta idea, ¿no? De cómo me puedo dar con esta idea No, son conocimientos que están. Y tienen una racionalidad. No puede chatear con su historia, no hay cine, no hay teatro, no hay una vocación, no hay una formación. trabajamos en la bolsa y de es una desesperación sí, no se ha hablado de salud en contexto de violencia esa si es, que no es, es otra si aquí es una dificultad enorme vete donde hay tierra de batir donde hay masaje si cómo la salud intercultural es salud para la gente muy diferente a lo que nosotros entendemos entonces creo que es una revolución muy usada, muy necesaria, pero que también involucra muchísimos actores sociales porque con la ley no es suficiente. Y después de la norma, se oye muy bonito la medicina tradicional en, no. en la Constitución. ¿Quién? ¿En dónde? ¿Quién del dinero? Entonces, el enunciado que no ha solucionado absolutamente nada. Creo que nos falta muchísimo y estamos hablando de un aspecto, no por eso es más importante, pero donde, si esperamos cambios estructurales la gente se muere. se me han muerto niños en los sí, brazos, sí. es una desesperación horrible. ¿Qué, qué cambian las estructuras? ¿Qué no. hago? La gente se muere. Pues, pues con esta propuesta que, que mencionas, también creo que debe de haber en la Constitución o una ley o algo que se encargue estrictamente de regular que todo esto que se propone se lleve a cabo ¿no? y creo que lo hemos revisado como en otras ocasiones, no sé cómo se le va a hacer eso pero sí creo que como los comentarios que hice al emisión ¿no? hay muy buenas propuestas por parte de las leyes y por parte de este órgano jurídico que no se llevan a cabo ¿no? o sea, también he tenido oportunidad de conocer comunidades indígenas en donde tienen problemas severos de, de salud y, y no, se, uh, no se conocen los derechos, no se llevan a cabo, la distribución de los recursos es, es malísima, no hay un orden de prioridades y se supone que ya existen estas, estos acuerdos. Debe de haber algún órgano que se justo de reconocerlo, no sé si lo hay, desconozco, ¿no? pero debería de haberlo de alguna forma pues, constitucional, alguna que pueda llevar a cabo estos otros derechos o estas otras oportunidades jurídicas que están. ¿no? yo creo que y ese es el reto de salud o sea, como actuar en el, en el, porque la salud la salud ya en este campo médico ¿sí? es un inmediato plazo en el mediano plazo en el mediano plazo. entonces, porque si no se si te muere la gente no sé qué haces si no tienes una ambulancia si y a las 2 de la tarde cierran el centro de salud el hospital queda no sé cuántos kilómetros pero además ya no hay transporte entonces ¿cómo? ¿Cómo? así soy no, ganar no si es que hay una cuestión colonial colonialista el término de interculturalidad no allí es, por eso es, es, es importante hablar de los niveles ¿sí? de los niveles y esta identificación de los distintos actores que están allí en la comunidad y que no se restringen solamente a los médicos al personal de salud sí. Sí, este igual ya eh, tuve la experiencia de trabajar en varias comunidades este, he sido muchos años educador y trabajé en la capacitación en áreas indígenas como la Sierra Norte de Puebla y la montaña de Guerrero eh, por fortuna conocimos a alguien interesado en en apoyar proyectos productivos y demás actividades de estas comunidades en esas áreas ¿no? que eran los coordinadores de los famosos Instituto, Instituto Nacional Indigenista y ellos reciben, ellos reciben este presupuesto para todo este tipo de cosas ¿cuál es el detalle que yo encuentro aquí? que no solamente, como decía la compañera y comentábamos no es una cuestión solamente de la ley sino que también hay otras cuestiones políticas que no permiten que esto suceda y que podamos aterrizar estas cuestiones, y obviamente tampoco podemos estar esperando a que suceda, como es la cuestión de la coordinación interinstitucional. interinstitucional. Es decir, interinstitucional. Los, los INIS difícilmente se, se, se… ahora no sé cómo se llaman, ahora se, sí, ahora se llaman de diferente forma difícilmente se, se coordinan con las cuestiones de salud difícilmente, y se coordinan son así como por la arribita y, y a nivel de cuestiones nada más retórica ¿no? ¿y los comités de salud están, están sí, ¿no? de los, los actores lo que decía la compañera? y si existieran en algún caso, por ejemplo en Cuenchalan que este que la, la, el centro de salud de ahí se tiene acceso a las parteras con en coordinación con los médicos pero como una cuestión meramente política así como para decir miren, sí estamos haciendo y sí, sí permitimos que, que se haga pero así encontramos una cosa de, en todo el territorio un ¿no? entonces eh, es verdaderamente desesperante ver cómo se gasta el dinero en otro tipo de cosas y no en, pues, en la fundamental no solamente sí. esta lucha por lo Sí, para cerrar la Otra participación, pregunta, comentario Perdón. Me dijiste que eras de... de... sí eh, Claro, usted en un momento comentó la cuestión de no solamente centrarse en la relación paciente-médico sino ver alrededor del personal administrativo eh, esta obsesión que hay por el, el, el documento el, o la historia clínica eh, ¿no? eh, la ficha, bueno acá la, ficha. Ajá, la eh, ficha y también por otro lado, pero claro si ya, eh, me gustó mucho esta ampliar la perspectiva de que claro, también son niveles de que hay que concebir el proceso de salud incluyendo la... Eh, la eh, la automedicación, eh, ¿cómo comentó? La, o... la autotensión. La autotensión, correcto. ¿no? Y en el tema de la autotensión, claro, está toda todo la cuestión familiar, ¿cierto? Claro. Y hay, hay problemas, por ejemplo, muy concreto, o sea, a la hora de atender a un familiar, quien asume esto es normalmente alguien que es mujer. Y esto es, va de manera transversal, ¿no es cierto? Sí. Entonces, Y esto es un problema que no... Es totalmente invisible que no se habla mucho de esto, de quién asume los roles cuando hay una persona enferma en casa. El cuidador o la cuidadora, ¿no? Ajá, entonces, los cuidados este, en casa, ¿no es cierto? Entonces mi pregunta va por el lado de en esta ampliación teórica, si ya hay reflexión o hay avance académico en estos temas de problemas, más a nivel de, de familia, este, y que bueno, va más allá de algún pueblo originario concreto, sino es más traversal hay algunos, eh, algunas investigaciones sobre todo desde la enfermería ¿no? ¿Te puedo decir la enfermería comunitaria que está tomando en cuenta como este desarrollo no solo del acompañante que el acompañante se ha sido se ha estado en, las, en distintas tesis en investigaciones sino el rol de la cuidadora o el cuidador y cómo esa persona representa un no, no, aparece como tú dices, invisibilizada de los propios sistemas de atención, ya no digamos sistema de salud pública, sino del propio, de los propios sistemas de atención, pero como si fuera una especie de, como de rechazo o de dictamen familiar, o sea, te toca a ti porque a lo mejor no tuviste hijos, ¿no? o te toca a ti porque vas a cobrar también... Con los adultos mayores pasa eso, ¿no? Es que te cobro tu pensión y entonces yo asumo este papel y tengo una parte de este dinero, ¿no? No ha sido tan, tú tienes razón, no ha sido tan, tan explorado, tan trabajado este tema del cuidador o la cuidadora eh, a lo largo, no solamente tomando en cuenta que sea comunidad indígena o afrodescendiente o de distintas, ¿no? Es como tú dices, es transversal. Pero, ¿Hay, en algunos, el, hay algunos. Hay algunos. En el CIESAS... En antropología médica y el posgrado, en la UNAM, en la Facultad de Medicina, hay varias investigaciones, Osorio, Rosa María, de la autoatención, la medicina doméstica, hay varias investigaciones que pueden salir través de la antropología. Porque de la autoatención sí hay, ¿no? Bastante. El rol de cuidador, cuidadora, sobre todo, yo he leído más en, en enfermería, pero sí. En el Ciencias Antropología Médica es, es clave, ¿no? Meninas y todo así. Y bueno, hay otro otra cuestión que por ejemplo es la, la dimensión de la espiritualidad, ¿no? Bueno, en este, ahorita sí. donde yo vivo, por ejemplo, o sea, sí es, es común que usemos bastante rituales de curación y tenemos que hacer ofrendas y tenemos que hacer ofrendas a los elementos y además viene toda una cuestión con las mandas, por ejemplo, ¿no? que yo he acompañado, me han invitado muchas veces a hacer mandas y tienen que ver con la salud. Y hay una cuestión también de la enfermedad como un hecho social. ¿no? no sé cómo se ve, pero sí es cierto que la gente se enferma porque otros hacen que se enferme. Sí. O sea, Allí lo empiezan la a la la la tratar de, de loco, de loca y llega a enfermarse. Y también cuando atravieses los lugares sagrados, o sea, yo he visto a la gente que se enferma, ¿no? Y sí si se enferma, pues... O sea, es una, una cuestión de que hasta a los, los llevan a médico y médico y gastan Y es que es muy fuerte la cuestión, este, el miedo, ¿no? Justo ayer, por ejemplo, regresando de una comunidad, la, ya ya era así de irnos porque iba a llegar la medianoche y hay un lugar donde no puedes pasar a la medianoche ¿no? y casi era de que se quedan ahí entonces eh, este hay Eso una repercusión entonces no sé por ejemplo esto pues es algo sí. que un médico o bueno jamás no y que es bien importante está bien metido en la en el modo de vida de, de nosotros en la comunidad y, y me incluyo porque por ejemplo eh, bueno muchas yo Llevo cinco años que trabajo con, con curanderos locales que me curan la espalda, etc. ¿no? Este, y, y te absorben, pero es una convivencia. Entonces, es muy fuerte, ellos lo tienen muy fuerte. Yo cuando veo cómo, en serio, sin ir al médico y todo eso, llegan a, a curar a las personas. Pero es que la misma comunidad las enfermó, entonces nada más lo que hace es como proceso para, para liberarlo de esas tensiones eso cómo está siendo explorado pues porque es algo que existe pues desde el momento en que están sudando frío ahí está el hecho está un sudor frío no quién sabe físicamente qué esté pasando pero es algo que está, que está sucediendo cómo se ha estudiado cómo si hay cómo se está incorporando porque no es brujería pues eso, no, es, sí, es sí, psicosocial y o En eso sí la antropología médica y en el CESAS sí tienen investigaciones que están Abonando en eso. Es lo que más he trabajado. Quizás no tanto como dices tu dimensión de la espiritualidad, ¿no? pero sí es, son investigaciones que abundan en ese, en ese sentido. Está muy bien que tú lo traigas a colación porque lo voy a colocar en mis en mi diapositivas, porque sí es importante y sobre todo hablar esto esto. Uh, a distintos grupos, ¿no? O sea, distintos públicos. Ustedes, porque son más especialistas, bueno, ella es profesora. De la claro, epidemiología de la crítica, ¿no? Con Carlos Sola, muy lo que se llama básico, la medicina invisible, hablando de la ¿Sí? y Pero Son los síndromes, sí. síndromes de filiación cultural, lo que tú estás diciendo. Nuevamente se fija cómo caímos en medicina tradicional, nada más. Y sí. no debe ser. <risa> Eh, la medicina tradicional pues no solo son plantas, son rituales, es, es todo ¿De el un complejo y distintas realidad. prácticas, ¿no? ¿Sí? Muy importantes, saberes, prácticas, de está está depende de la muerte, a veces ¿sí? sí. sí, no es curado, síndromes de aplicación cultural dentro de la vida. Entonces es más importante que tomar una planta medicinal. Y, pero desde la interculturalidad, yo diría que nuevamente nos quedamos cortos en considerar a los pueblos originarios, a la negritud, porque en México también hay musulmanes, judíos, Por eso los migrantes, todos, todos, todos ellos, uh, en Europa hay manuales en España donde ya tiene un párrafo cómo abordar, aunque estás es muy inmigrante, cómo respetar y los mínimos necesarios de en los en España o se ha habido bastante desarrollo los protocolos con los gitanos, ¿no? Los migrantes con ¿no? la diversidad. las diversidades Sí, eso es que yo dice y por eso al comenzar dije la salud intercultural es grupos indígenas, afrodescendientes y migrantes, solamente que yo me refería aquí a salud indígena, pero no lo primero cuando uno habla de salud intercultural es decir que son todas estas son estas la ciudad, diversidades en la ciudad de México, ¿no? yo creo que sí revisamos los viajes que se hacen a Cuba una gran cantidad de esos viajes no los hacen indígenas, no los hacen afrodescendientes, lo están haciendo chilangos ¿no? que están está una práctica enorme de la santería en la Ciudad de México y que por eso sigue existiendo el mercado de Sonora, porque hay un consumo enorme de ese tipo de productos aquí en la ciudad ¿no? y en las zonas urbanas, y que no tiene nada que ver con otra práctica. Y que los viajes, cuando llega uno de Cuba, van todos de blanco, regresan todos de blanco, ¿no? porque están yéndose a, a curar o a hacer ese tipo de cosas. Es otro sistema, otro sistema ¿no? la, religioso, la religiosa y la espiritualidad. Deberían ser como otro. Otra parte porque no entra en medicina tradicional, no es autotensión, no es medicina alopática, entonces que ¿no? es específicamente religioso, espiritual. es, es, es una... sí Sí, sí. No, yo estoy de acuerdo. veces. Yo creo que me trajeron las plantas de Cuba ¿verdad? Sí, ¿Sí? ¿Sí? Perdón, ya no, vamos perdón. a poner este, como una última intervención. y sí, ya. Sí, tú, tú, tú. sí, nada más, este, eh, de alguna forma quisiera este, eh, hacer una… a lo mejor suena como a denuncia, tuve la posibilidad de trabajar también en el sector salud, ahí este, en el municipio de Zahualcoyo durante 12, 13 años, y… este conocí la implantación de un sistema de, de salud de primer nivel de atención. No sé si ahora los, los que están más adelantados que nosotros que están en el maestrías y doctorados han, han este, estudiado este, este sistema. Este sistema fue eh, importado de Cuba. Sí, tuve también la oportunidad de estar en Cuba. Pero obviamente el modelo eh, de atención es súper. ¿no? El problema es que no fue bien trasladado. ¿no? Entonces, ¿por qué por ejemplo en Mesahualcoyo, no? Es para, para decir un ejemplo, porque se aplicó en todo el Estado de México, eh, la mayoría de la población es migrante o inmigrante. Viene de Oaxaca, de Guerrero, de Puebla, y la gran mayoría son de origen indígena. Y sin embargo, la atención es así pareja, ¿no? o sea, no distingue quién es. De, diferente raza o origen, etc. Ahí se atiende y la parte de la denuncia es que, ¿por qué digo que no, no fue efectivo ni fue bien este, aplicado? Porque se utilizó para una cuestión meramente política, ¿no? entonces ahí puedo encontrar uno que todos los, todos los encargados, directores, coordinadores, este, todos los que están dentro de la, de la coordinación general de, lo, de la prevención, son gente allegada a un partido conocido por todo el mundo que tiene tres colores y este y lo utilizan al personal para hacer las, las famosas campañas políticas no o sea qué desgracia yo trabajé en el hospital no en el sistema de primer nivel no estoy en el segundo nivel sí entonces pero sí este conocí alerilla todo eso en los años 70 entonces mire, muchas gracias por su atención eh, para enfatizar solamente que esto que decía la compañera es importante. La salud intercultural no se refiere solamente, no es sinónimo de salud indígena. ¿no? Yo he abordado aquí más temas de salud indígena. Y la salud intercultural no tiene que ver solamente con la medicina tradicional, sino con incorporar otras formas, otros saberes, otras prácticas terapéuticas y los distintos agentes de esos sistemas y de esos saberes y de esas formas no se restringe solamente a la medicina tradicional. Yo he dado una perspectiva más desde lo que yo este, he trabajado, en lo que soy, que me define que soy politóloga, entonces más en las políticas, en las instituciones y los actores. ¿no? Estoy segura que si fuera antropóloga, me centraría en la relación médico-paciente, los síndromes de filiación cultural, todo eso, que es importante. O sea, yo no estoy desmereciendo eso, sino solamente es como una arista de lo que se podría abordar, la salud intercultural, haciendo énfasis en lo que yo hice, que es la salud indígena, con miras a ver en un constitucionalismo intercultural, y si en algún momento en México se da el proceso de constituyente, de tener una nueva constitución, cómo serían importante tener este tipo de debates y de discusiones muchas gracias por su atención a, a la maestra Narita Castro y, y bueno, por la cuestión del tiempo solo nos queda pues de agradecer y reconocer el enorme esfuerzo y en la generosidad la solidaridad de estar con nosotros y compartirnos su trabajo, sus investigaciones pues otorgarle la constancia propia y de vida y decirles a ustedes que les agradecemos la, la presencia en esta sesión y que nos vemos la semana próxima. Muchas gracias, Emma Gracias a Claudia y a Carlos. Carlos es mi amigo, lo conozco hace mucho tiempo. No, no, no, no. Bueno, no tanto, pero fue todo en mi comité de sesión. Así que es sí, muy grato y les doy a Claudia por invitarme aquí a mostrar un poco de lo, que, lo poco que sí, es. Que gracias.